Eh, el pueblo esté tranquilo y confiado, ahora bien eh, el consejo de regidores le aprobó al alcalde hacer un préstamo a Hacienda y se envió un documento para Hacienda pero parece que el ejecutivo no le ha dado seguimiento a eso o no solamente lo que se aprobó era lo necesario para ellos eh, aprobar el préstamo creo que debe pagarse a los trabajadores entiendo que ellos tienen toda su razón creo que Alex, aún siendo una persona muy trabajadora, se ha descuidado en cuanto a lo que debe ser el pago de, de los servicios prestados por esos trabajadores en este ayuntamiento. Por tanto, hubo errores de las dos partes, tanto del ayuntamiento porque no tenía tampoco el, la vigilancia necesaria para impedir que la gente entraran e hicieran cosas, como de los que llegaron, que actuaron algunos de ellos, amigos míos, actuaron de manera incorrecta